La configuración de color en Adobe Illustrator es un tema muy delicado y todo dependerá de la configuración de fábrica donde vayas a imprimir, así como en qué parte del planeta estés viviendo. Este documento tiene una configuración que lo voy a explicar de la siguiente manera. Me voy aquí a este archivo, lo voy a abrir y es muy probable que cada vez que abras Illustrator te esté saliendo este mensaje que está aquí. Personalmente y desde mi punto de vista yo te voy a recomendar el que viene siempre en la mitad si este mensaje también te sale en photoshop siempre por favor elige el de la mitad la elegimos y damos clic en ok para quitar ese mensaje que sale te vas a edición y vamos a poner configuración de color vamos a desactivar estas tres opciones que están aquí vamos a dar clic en ok voy a cerrar este documento lo voy a volver a abrir con control o y ahora te vas a dar cuenta efectivamente que se va a abrir pero qué pasó detrás y eso es lo que te quiero explicar en este momento donde dice configuración, depende mucho si estás en Europa o si estás en Norteamérica para que puedas configurar de acuerdo al requerimiento de donde vayas a imprimir. Por lo demás, te recomiendo el espacio de trabajo Adobe RGB 1998 porque tienes más color para imprimir. La opción CMYK, si estás en América, vas a elegir esta opción que está aquí que es rotativo de prensa que te va a quedar muy bien. Simplemente damos clic en OK y ahora podemos trabajar de acuerdo a una configuración local tu adobe ilustrador suscríbete activa la campanita y te espero en el siguiente atajo de teclado